Esta es una ciudad. Puede ser la mía. Puede ser la tuya. Incluso podría ser la de cualquiera. Las ciudades están llenas de personas. Las personas, a su vez, están llenas de historias. He aquí algunas de ellas. Ya. Ya. No lo sé, no lo sé, tía. Acaba de irse, es muy pronto. No sé qué voy a hacer. Mira, mejor hablamos en otro momento, ¿vale? Estoy muy rayada. Bueno, eso. Chao. pongo otro. Vamos a ver, Lolo, ti no crees que hoy se aterga bondo? Porque con todas las que levas para mí que se aperdeches hasta a contar. Eh, eh, eh, un respetiño. De momento contar, inda eh. Oh, si, sí, pues las que, que levas. No sé yo, ti qué crees? Mira, voy a decir una cosa. Creer de el parro, ¿entiendes? Yo creía en la justicia, en no sistema, en una familia, es total, ¿para qué? ¿Eh? Metido en no el mar, toda la vida ahí, pasando un frío que ni diola, ¿eh? Us temporalazos por ahí, por Terranova. Incluso tener que mechar, manos esas sacudirlas para que no se searan. ¿Eh? Venga, anda, pum un viño que quiero cantar o lo los ¿eh? Lolo, ¿o cuerpo es hotel demasiado quente? O más donde va que yo de y lolo. Que ya está, que no hay más viño, que por hoy se está dabondo. Acabó usted. <risa> o asunto es prohibir. Tienes que decir, todo Dios tiene que decir lo que tenemos que hacer, es tal como si fuéramos rapaces cativos. Uns mandando, otros obedeciendo. Así es como tiene que ir el sistema. Claro, claro, claro. Ven ya. No sé si esto duda, eh, ponme otra. Chejoche la che no hay más viño. Será por viño. Será por viño y e será por hora, que son las horas de comer. Mira, váiteme para casa. No le rompa la cuabazo, a tu mujer. Eh? E fai vos, Lolo, faite vos, Veña, veña, que mañana es no. otro día, Lolo. Eh, e bosque, veña, que es hora de comer. ya no, la... hay que ir cerrando, vamos. Ay, Dios mío dale de que te ha me voy a tomar uno. Mamá, por favor, ven. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Siéntate, por favor. Uy, qué mala cara. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. ¿Te acuerdas que el otro día la niña se cayó? Claro. Como todos los niños. Que le sangró la nariz. Normal. Que tardó mucho en que te parara. Bueno, me preocupé. Uy, como siempre. Ya. Pero al final la llevé al médico. Tú eres un poco impondriaca. Madre, que me acaban de dar los resultados ahora. Que no es una tontería. Que me han dicho que tenía púrpura. ¿Qué tiene qué? No sé, me dijeron que era una enfermedad rara. Que, que, no, que no tenía plaquetas, que tenía muy pocas, que tenía que evitar que se diera golpes... si es una niña, los niños juegan. Ya, no y se sé, llevan golpes. No sé, que, que evite que se haga daño, pero que se, se puede... ¿Es también esos resultados, seguro? Puede desangrar, no lo sé, no lo sé. Me acaban de dar los resultados. Había tres médicos, no sé, que hay que ponerle... transfusiones de plaquetas, que hay que... Darle medicación, que tengo que volver. Tranquila, ¿no? mañana. Mañana vamos a una privada, le hacemos las analíticas necesarias. Que le hagan las pruebas que se necesiten. Y así tenemos una segunda opinión. Y si hace falta, pues vamos a una tercera. No sé, ¿dónde está la niña? La dejé leyendo en su habitación, estaba leyendo un cuento. Oye, oye, oye, ¿esto qué es? Una magdalena. Ya sabes que tú no puedes comer eso, ¿eh? Ya. ¿No te puse yo una dieta? Ya, pero es que vine de correr y me apetecía. Aún. ¿De correr? ¿Cuánto tiempo corriste 30 minutos. No, pues entonces no puedes comer madre Bueno, la verdad ya no la puedes comer nunca. ¿eh? Tienes tus barritas que te compré yo. Yo te puse una dieta para que la cumplieras. Esto lo como yo. No, tú no lo puedes comer porque te vas a poner gorda, fofa, asquerosa. ¿Entiendes? Y con media, media hora de correr no tienes suficiente. ¿Y después pues, qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Viniste aquí a dormir? Ya, ya lo sé, Josep, pero no, tenía ¿qué? mucha hambre. ¿Cómo que mucha hambre? Ya tienes esa barrita, comas media barrita y se acabó. Y no tienes que... Con media hora, tú... Es imposible que tengas que comer la, la magdalena ni la barrita. Esto, ni de coña. Ni de coña. Estos son para mí, no para ti. Es que no lo entiendes. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Cuánto tiempo llevamos con esta historia, coño? ¿Eh? Te vas a poner hecho una mierda. Una mierda de gorda y estúpida que, que también eres, joder. Hostia puta mierda. Alicia, cariño, ya está la cena. Baja, vale. Uh -huh. Alicia, te dije que estaba la cena, ¿se te va a olvidar? Sí. Baja, venga. Ya. Alicia, tienes la cena congelada. Es la tercera vez que vengo a avisarte. Lo sé. Lo sé. Comer es importante. Tienes ya que idea. bajar a cenar. Esto es más importante. Más imp importante es todo. Estudiar sin comer, ya baja bajaré. de una vez. Ya Venga. bajaré. Alicia, come algo, venga, aunque sea un bocata. ¿Vale? Cariño, yo ya me voy a la cama. Está bien. Pero no te has tomado nada de sándwich. Cuando acabe. ¿Cómo que cuando acabes? Esto es más importante, ¿vale? Mira, Alicia, tienes que comer y tienes que descansar. Esto está dependiendo todo. No está dependiendo todo. ¿Tú te has visto la mala cara que tienes de no descansar tantos días? Cuando acabe todo, ya descanso. Pero es que igual no Ya descansaré. Todo. Alicia, ponte a comer un poco de bocadillo, por favor. Luego. Luego no, ahora. No me pensiones a la cama hasta que no te vaya a comer el bocadillo. ¿Quieres irte a la cama, anda? No, no me voy a la cama. Déjame en paz y cierra la puerta. que no sale, consiguió cortar el conjunto Viguez, baja la pelota, Señé, la entrega para Bobú, Bobú para guidetti Nideti que recorta sobre Sergio Bustés, pero se va complicando la vida auténtica porque el Bosca recula y va encontrando más gente en defensa, marcelo díaz la salva ahí ante la presión del...